Muy buenas tardes, muy buenas tardes a todos Los que nos están viendo, nos están escuchando Estamos aquí en nuestro segundo programa de Radiando en Cana Un programa de la compañía Teatro Penitenciario de Santa Marta, Gatitla, eh, bajo la dirección general del Foro Shakespeare y con sede en el Centro Cultural Autogestivo el 77. Muy buenas tardes. Eh, después de este convivio virtual, festejo virtual que tuvimos el sábado pasado con nuestras mamases, bueno, para los que la tienen, yo ya no tengo madre, bueno, sí tengo, <risa> pero este, felicidades a todos los que acataron las reglas, una llamada a la jefa, una videollamada, enséñele enséñele a la abuelita, a la tía, a la mamá, a la hermana, Cómo conectarse y hacer una videollamada. Es mejor prevenir que lamentar, dicen aquellos. Y pues aquí estamos. Eh, les repito nuestras redes sociales. Estamos en el Face como compañía de teatro penitenciario. En el Twitter, arroba, sí, teatro penny Y en nuestro correo Teatro y prisión arroba foroshakespeare.com. Por ahí se oyen en. Los relámpagos ya está un poco lloviendo. Estamos transmitiendo desde el sur de la ciudad, desde acá desde de donde está su casa, que es mía, eh, en Villacuapa. Este, bueno, aquí estamos. Les doy las, las redes sociales del Foro Shakespeare. Es Shakespeare y en el Face, en el Twitter y en el Instagram. Eh, en las redes sociales del Centro de Cultural Autogestivo del 77 es un espacio independiente eh, autogestivo donde hay talleres, hay obras de teatro, hay mucho stand-up. Tenemos un restaurante, hay una cafetería, eh, tenemos pláticas, talleres, un huerto urbano, tenemos talleres de serigrafía. En nuestras redes sociales estamos. Eh, como el 77 cca en el face en el twitter y en el instagram muchísimas gracias este pues les al principio les estaba enseñando al pinche perro no el pinche perro que está dormido atrás de mí sino este pinche perro es un, el primer prisión cine es ya se los dije en el, el primer programa tiene recuerdos mire cabrón pánico tiene imágenes tiene pensamientos tiene palabras caneras tiene pedazos de textos Pedazos de obras que estamos, que están que escriben los chavos como ejercicios. Pues aquí las tenemos plasmadas. Está hecho 100% a mano. Miren. Y tenemos un, un regalo para usted. ¿Quiere conocer la penny? Pues miren, cómprela aquí dice Santa Marta Catitla. Esta es la torre principal que ahorita ya no existe. Pero pues aquí nosotros la plasmamos para que siga pues, vigente. Y aquí estamos. Es un precio módico. No le va a costar mucho. Si se chinguen una peda, 500, 2000 pesos. Nosotros... Mucho menos de eso, mucho menos de eso. Venga, háblenos, márquenos, vaya al 77 hora que esté abierto. este Y ahí lo tenemos a la venta. También por, por nuestro Face, compañero de la uno lo Penitenciario, nos lo puede pedir, nosotros se lo hacemos se lo enviamos, le mandamos los datos para que pues, nos, pues, nos deposite la feria, porque si no está cabrón. Y más ahorita con la cuarentena, pues lo, lo que más se está resintiendo es la cultura. Y pues, por eso estamos buscando aliados, buscando estrategias este y buscando promociones para que usted vaya y disfrute de lo que hacemos nosotros que es teatro eh, por eso le menciono las redes sociales del foro las redes sociales del 77 y de, las de, de la de la compañía, la verdad es que los invitamos a que conozcan nuestro trabajo que llevamos haciendo durante 11 años y en el interior, en el interior de la penitenciaria de Santa Marta, bajo la dirección general de la maestra de y Marta y de tanta gente que está detrás de nosotros, ahorita un servidor es el que está poniendo la cara pero hay mucha gente trabajando para esto para podernos comunicar con usted para poderle seguir, seguir brindando Obras de teatro y lo más bonito, pues trabajar y ganar una feria. no es, También esa es la idea, compartir y ganar. Yo creo que todos trabajamos para eso, eh, compartir nuestros conocimientos, para lograr algo en un ser humano que cambie su forma de ver las cosas, su forma de pensar, su forma de dirigirse hacia la sociedad. Y pues por eso estamos aquí. No salga de su casa, si es muy necesario pues mande a alguien o vaya usted, pero no vaya en familia, ¿no? Ayer yo fui a hacer mi súper y pues te encuentras a las familias completas, ¿no? O sea, no, no sé qué parte no entendemos de pues una persona ir a hacer toda la despensa. No es nada difícil. Uno como... No, no es, no es difícil siendo hombre ni mujer. Uno tiene la capacidad, ambos, de, de ir a comprar y hacer de comer. Es lo que yo hago. Estoy aprendiendo como a cocinar y entre tantas cosas, entre los libros, pláticas, videos, y pues aquí estamos. Eh, los invitamos a que... Nosotros queremos cómplices y no testigos. ¿Por qué? Porque queremos que sea nuestro cómplice de, en nuestras actividades. Ahora nos vamos a reactivar, posiblemente el otro mes. Eh, pues vamos a necesitar mucho de su apoyo, de su colaboración, de sus ganas de ver algo diferente, de, de estar este, visitando espacios diferentes como es el 77, el foro Shakespeare, y en la penitenciaria. Es más, guárdele su regalo a su mamá, déselo, para después, llévela a la cárcel, llévela a la penitenciaria a ver teatro. Sí, no va a ser que delinca, no. Simplemente vamos a, vamos a llévela, invítela a ver una de las obras, Cholomé Pitbullieta, Esperando Godot o Ricardo III. Cualquiera de los tres montajes les van a gustar. Y pues también nosotros vamos a estar acá en el Centro Cultural Autohistivo, el 77, en la Caja Negra. Eh, los martes, después de que termine la pandemia, pues nos vamos a presentar con la obra La Espera. Con nuevo elenco está mi compañero Ismael, un servidor, y mi compañero Fidel Gómez Elmandi, El Mandi, el chivo loco, el expanchito, y es integrante de la compañía de teatro penitenciario después de que estuvo mucho tiempo allá en las playas de Hawái. Pues ahora se va a estar rifando con nosotros en los escenarios acá en el 77. Este, es, esa obra es bajo la dirección y dramaturgia de la maestra Conchileón. Un saludo a toda la banda de, de, por allá de Mérida. Este, y a toda la banda, un saludo a toda, a toda la gente que, pues, que se conecta y pues nos pone un like, nos pone un comentario y nos pide un libro eso sí. y no nada más tenemos este, tenemos mentes en fuga ahorita no lo traje pero bueno, sí lo traje, pero lo tengo ahí guardado pero estamos aferrándonos a sacar este el pinche perro ¿no? así como también tenemos playeras este, se pueden meter a nuestra página a, la, a las páginas del 77 del foro ahí están los diseños, tenemos diseños, tenemos muchas cosas muchas prom promociones este, y pues venga de verdad se la va a pasar muy muy bien de verdad no tiene de qué preocuparse, va a haber un buen espectáculo, una buena cena, unos buenos cócteles. Mike, el encargado de la barra de mi compañero Mike, Mike Flores, de verdad hace unos cócteles y una comida que de verdad, de verdad sale usted encantado. No sale borracho, bueno, si quiere, pero este de verdad le, se, se la va a pasar muy bien tanto en el, en el bar o cafetería del 77 y en el del Foro Shakespeare. Muchísimas gracias, bueno, este es nuestro segundo programa, los esperamos. Después nos tapamos. Usted sabe que las piras rodando se encuentran. Mi nombre es Javier Cruz. Estamos para servirle. Y una cosa. Ánimo, delincuencia.